Bien yeah. Super Yeah ¡Ya! Yeah. ¡Ya! Yeah. Yeah. Oh tío, me falta una superestrella para ir a, ...al inframundo <ríe> O sea O sea, eso no era O sea, a la... A, a, a la fase O sea Este es el inframundo <ríe> O sea, que me falta 15 solo una super estrella para desbloquear eso. Y está aquí. Y en el, la última fase es que me encanta. Me encanta por, por el final. Porque hay un jefe que me gusta mucho. Sí, bueno. Vamos. la eh, ese era una reina pero de araña. No sé por qué. Pero ese así. Ponerme con el. Eh, mira. Eh, eh, ¿Quién ha creado este juego? Por cierto. Eh, ponerme comentarios. Ah, ponerme en comentarios para saberlo. ¿Quién ha sido? Si alguien no lo sabe, no me lo pone. Sí. Si alguien sí lo sabe. Y, y también sí, sí, lo es, es el que lo ha creado. Pues me lo dice. ¿Quién lo ha hecho? Y me dice el nombre y ya está ponedmelo en comentarios el nombre a ver no voy a hablar con el toal eh, el jefe con el jefe de los toal porque me voy a hundir y, te, y yo quiero llegar ya al jefe mira, mira me he colado me he colado ostras bien hay un glotón hay un glotón ¿cuántos necesita? Oh, 50 encima sí voy a conseguir más a ver si sí puedo no, no, no, no, yo no, to, yo todavía no quiero ir a este sitio. Yo es que quiero conseguir eso. Y ahí abajo hay un montón para conseguir. A ver si hay abajo. ¡Eh! Hey, ¿Qué tal? ¡Eh! Hey. Sí, sí, sí, sí, consigo más. Oh, tío, pero me falta mucho. Para conseguir llegar a 50. Uh, -huh. uh ahí está la salida, pero primero voy a coger lo, lo nuevo. Se yeah. Voy a darle de comer al glotón. ¡Oh tío, qué bien! ¡Me falta súper poco! Llevo 42 y me fal y son eh, 50. Me falta una. ¡Ya está! ¡Hecho! Ya llevo suficiente y me ha dado hasta una vida. Menos mal. Tengo que salir ahora de aquí. Espera. Tengo que salir, pero oh, en donde enteré. Para darle de comer al fruto. No, esa es la salida para ir al otro sitio, pero necesito volver, Neces ah, ahí está, la, ahí está, lo devolve ah, ahora, ahora lo encontré, y ahora se sale por aquí y le doy de comer al Grotón, al grotoncito, venga, ava. allá vamos, allá vamos, allá. Ahora vendo que está el Glotón, hay que encontrarlo Ah, aquí está, venga, a darle de comer Ah, más Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Sí, venga, eso es Formación. ¡Sí! ¡Ostras! ¡Un mundo de Josie! ¡Ha ah, nacido un nuevo planeta! Pues voy al planeta nuevo. A ver. A ver qué es. Ah. ¡Eh! Hey. No me dan nada. ¡Ah! ¡Te que matar a todos los Toads! Ah no, estos no son toads, estos son de los malos. Pero son toads. Oh, tío, en lo de la, la nariz, eso me lanza fuego. Y mira, mira, aquí está la boca de Yoshi. Esto es un mundo pequeño de Yoshi, de la cabeza de Yoshi solo, de madera y, y que solo hay que matar a, a lo a a no a estas cosas yo creo que son culpas nada nada debe de ser oh Dios me queda un solo uno de esos si lo consigo ya ya está si sí, lo logré a ver. no falta más falta más así ah, falta más Amiga, bella, venga venga venga venga si lo logré ahora qué pasa uh, una super estrella un secreto de este mundo. ¿no? Oh, Dios, tengo que ir rápido. No le, no me quedo ahí porque eso lanza fuego y me muero. Entonces ya gané. Nueva Super Estrella. Vale. Esto me encanta. Por fin hay horas. ¡Sí! tío! Un cometa al ojo se acerca. Rápido. Al... Por, al A por el cometa al ojo. Es que esto mola. El cometa al ojo es que mola un montón. ¡Se acerca un cometa al ojo! ¡Date prisa el, el caminito estrellado! ¡Ostras! A ¡Ah, no! Joder, esto no me gustaba tanto porque mira... Es que tengo que hacer la misma fase en la primera pero, pero en tiempo, en tiempo corre, corre, tengo que ir rápido no te, no te pares no te pares rápido, rápido, rápido venga, venga que tengo que ganar venga, venga, rápido, rápido venga, venga rápido, rápido, que se acaba el tiempo que se acaba el tiempo corre, corre, corre qué voy a hacer no, no paro de girar no quiero porque... ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Que viene el cometa el ojo! Jodido, oh, corre. Me queda poco, un... mega, mega, me queda poco tiempo. Jodido, oh, ¡Ostras! ¡Ostras! No quiero volver. Tengo que hacerlo rápido y no quiero volver. No quiero parar, a luchar. ¡Rápido! ¡Los todas! ¡Los todas? ¿Dónde hay otro? ¿Aquí hay otro? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya están todos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Ya es la última! ¡Venga! ¡Tengo que ir a la base! ¡Ahora! ¡Y ahora rápido! ¡Irme a por allá! ¡Y aquí es el final! ¡Venga, rápido! ¡Que se acaba el tiempo! ¡Corre, corre, corre, corre! corre. ¡Yo voy rápido! Venga, venga, venga Uno conseguido Falta todavía, a ver Venga, venga Venga, dos Llevo dos Falta todavía No, no, no, no, tío, tío No, no, no, ¡No! En el cometa rojo Lo más difícil Volver a intentarlo volver a intentar, venga a volver rápido sí sí sí sí, sí así continúa oh, sí, sí sí sí sí así sí así sigue sí, así, sí, así Mario sí así Mario ¡Segas así, Mario! ¡Bien! ¡Ahora voy más rápido! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Lista! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que viene el cometa, el ojo! ¡Rápido, rápido! Tengo que ir rápido. No, no, no, me queda pillado. Me queda quedado pillado. Ya, estoy, ya está. Oh, tío, otra vez. Me quedan dos minutos. No, no, no, no, no. No, no tío, no, tío. Sí, sí, sí. No, no quiero volver tiempo, no, no, no. No, tío. Me cuelo. No, pero es que no puedo. ¿Por qué no puedo colarme si, si antes me volé. Me da el tiempo, el tiempo. No, pero es que ¿por qué se quita? Joder, oh, esto es lo, eh, lo más. Lo más difícil, lo más difícil. Venga lo estoy. Aquí salgo a otro. Salvo a otro. Y nos falta uno. Venga, venga. Bien, bien, bien. Vamos bien. Joder. Oh, un minuto. Un minuto. Un minuto. Nos queda poco. Venga, rápido, rápido, rápido. Rápido. Vuelve aquí. Ahora, vamos aquí. Venga. Vamos por aquí. Te dijo el sitio por aquí, ¿no? Bien, bien, bien. Uno. Dos. Uno, dos. Tres. ¡¿Cuatro?! ¡Me falta uno! ¡Para cinco! ¡Y está en el otro lado! No, ¡No, no, no, no, no! ¡No me caiga ahora! ¡Vega! ¡Sí! ¡Están todos! ¡Vega! ¡Ostras! ¡Ahí está! ¡Pero en tiempo! ¡Ostras! Me faltan cero minutos. No, no, no, no. Tengo que ir rápido. Si llego a cero, pienso Y vuelvo desde No quiero eso, no quiero eso. Ni si siquiera eso, quiero eso. ¡Sí! No vea, tío. No vea, no, chavales. No vea, no, no, chavales. Estrella Bien Ahora voy a descolgar Tan tan tan tan tan tan tan es esa estrella? No oh, sé sí qué es esa estrella, pero ya, apenas no que es algo que, que es nuevo ¡Ahora le he dado! ¡Ahora! jodido es otra vez este. Ahora hay que hacerlo. Venga. Vale, aquí estamos. Bienvenido a la galaxia. Vale, aquí está lo de eso, pero tenemos... Parece que es ya de noche en mi, en mi sitio, no en el juego, sino en el mío. Eh, eh, o sea que es de noche. Tengo que, no tengo que molestar a los vecinos. O sea, tengo que estar un poquito, voy a hablar un poquito. Oh, es un laberinto de lo de antes. Ah, es por aquí. Ya está, ya está, ya está. Sí. Quitar el cristal. ¿Para? Toma. ¡No! ¡Uf! Por poquito se va. Ostras, aquí está el jefe. Mira, este no... Todo... ayuda. No puedo escapar de aquí. Apúntame con. Y tira con A. ¡Ostras, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ostras, es muy chulo! A ver, voy a volver. A ver, le voy Adiós A ver en dónde está eso Ah, ahí está, ahí está A ver Hay que llegar hasta ahí A ver, llegamos Y ahora Vale, llegamos aquí Oh tío, aquí está el jefe Aquí está el jefe ya. Aquí ya está el jefe Mira jefe, es la reina araña, Esta es la reina araña, oh Dios que esta reina araña es un poco asquerosa, ¿sabéis? Bien, bien, bien, se queda ahí. Venga, venga, bien, bien, el bien, ¡Sí! ¡Toma esa! ¡Una que ganan los motores! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! Ya llevo uno. Me faltan dos. ¡Sí! ¡Me falta uno! Y este Toa lo va a hacer. ¡Sí! ¡Toma ese Toa! ¡Gracias Toa! ¡Gracias por hacerlo! ¿Eh? Porque ha vuelto. Esto es ahora uh, difícil. ¡No! ¡Toma esa! ¡Mega vega! Eso la vino Eso también, eso le duele mucho, así que espera mucho. ¡Sí! Bien! Aquí están los botones. ¡Va a salir! Venga, ¡Rápido! ¡Sí! ¡Toma esa! ¡Toma esa reina araña. ¡Te logré eh, eh, derrotar! No puedo llegar a la Super Estrella ¡Oh Dios! ¡Se lo llevo! ¡Pero puedo ya! ¡Que lo llegar ya! ¡Oh Dios! ¡Oh, Dios, oh Dios. Sí, sí yo creo que por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy que es muy de noche espero que os haya gustado darme like y adiós